El flato es un dolor agudo en un costado del abdomen relacionado con el deporte. El dolor puede ser muy intenso y hace que pares la actividad física. Suele desaparecer pasados unos minutos. Para evitarlo, sigue estos consejos. Haz varias inspiraciones profundas. Trata que sean respiraciones abdominales. Estira la musculatura abdominal y costal. Realiza contracciones abdominales conscientes. Bebe agua a pequeños sorbos. Presta atención por si existe alguna relación con la aparición del flato y en lo que bebes o comes antes de hacer ejercicio. Si se repite de manera frecuente, puedes acudir a un profesional de la fisioterapia. Y disfruta del deporte.